Pues yo quiero mirar ropa de bebé. A ver, Peque, no te digo más veces. Sí me hace ilusión ver ropa de bebé, pero que todavía es tarde dos meses. Joder, Cari, es que parece mentira que me digas eso con lo que sabes que me a ver ropa de bebé en los dos puntos. Mira, podemos hacer una cosa. Déjame una horita que te tengo preparada una sorpresa y nos podemos ver en el punto de información donde la chica. ¿Te parece? Vale, cariño. Si me encuentro mal, te llamo. Tú hazme caso. Pues, mire, quisiera algo sencillito. Es para una pedida y quiero casar con ella. Se lo voy a pedir esta noche. ¡Mierda, no tengo batería! Perdona, ¿tienes hora? Y 20. ¡Mierda, me he retrasado 20 minutos! Este se va a enfadar. Esta se ha en la tienda, segurísimo, vamos. Este se ha ido para el parque. aquí y es que no sé cómo se hacen las cosas. Si quieres, déjame el teléfono. No me estoy poniendo muy nervioso, déjame no he el... encontrado a mi mujer. Ya, pues, déjame el teléfono y yo en la grabación se lo miro. Punta, déjame, déjeme la hora Por favor. Y se lo miro. Perdone, estoy buscando a mi novia, es esta. No la he visto, David. ¿Cómo sabes tú mi nombre? Oye, mira, qué está bromear a tu padre, porque es que he estado mirando las grabaciones y has venido solo, no has venido con nadie. Oye, ¿y ese chico de que le conoces tú? Le conozco porque viene todos los sábados por aquí. Siempre me hace la misma pregunta. Creo que se echa la culpa de todo. Nunca la dejaba sola. Su novia sufría del corazón. aquel día le tenía una sorpresa. El día que murió iba a pedirle matrimonio, pero aquel día nunca llegó a verla con vida. Desde entonces sigue buscándola y según dicen, acaban encontrándose. Sigo contigo.